Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Tengo los lentes sucios aquí a mi canal de YouTube. Bueno chicos, eh, video que estoy haciendo hoy relativo a que vamos a estar haciendo un, una competencia básicamente por un tier 6. Bien, esto es referido a que la gente de Wargaming nos da un tier 6, un tier 7 que nos queda todavía para sortear, que lo vamos a estar sorteando en lo que queda del de mes de julio seguramente y una semana de cuenta premium bien un pack de una semana de cuenta premium o sea nos quedan tres cositas vamos a estar sorteando uno de estos eh, ya sea el t 34 85 m que para mí por lo menos según mi propia perspectiva es eh, el mejor mediano premium de tier 6 ideal si juegas escaramuzas ideal si te gustan los tanques con buena movilidad con un relativo buen blindaje eh, bastante troll a veces el blindaje Incluso si lo angulas un poco Puede que saques varios rebotes Que tienen muy buena cadencia Fíjense que está recargando en unos 4.07 segundos Y que tenemos La directiva de bomberos Tal vez podría estar equipando en un poquito menos eh, Recargando en un poquito menos En unos 3.96 Chicos, pegas 180 Lo cual no está nada mal Fíjense que el DPM que tiene de 2007 Es brutal realmente estoy muy cerquita de sacarle ya la segunda marca como le he sacado a mi beca 30 cuando jugaba las escaras así que ya en nada tendré tendré la segunda marquita de este después tenemos otro para para sortear que él puede ser digamos o puede ser el 85 m o puede ser la sucia ni también esta bestia que pega 440 creo que con el con la otra munición pega unos 520 más o menos entre 3.80 y 638. Y con la munición estándar. Entre 3.30 y 550. ¿bien? Una penetra un poco más. Pero pega menos. Y la premium penetra un toque menos. Pero hace más daño. eso Por eso está bueno para elegir bien eh, el objetivo. Digamos, ¿no? Si tenés algún tanque medio. Que le vas a poder penetrar. Disparale esta que le vas a hacer más daño. Y si tenés un tanque un poco más duro. Le disparas esta que. va Si bien podés sacarle un poquito menos de daño. Que tampoco es poco. 440... Fíjense que tiene un cañón de tier hecho un 130 milímetros en su tier, en tier 6, ¿bien? O sea, tiene el cañón básicamente, para que te des una idea, de, de la Su-130PM, ¿bien? O sea, es una locura en tier 6. Por eso es que pega tanto, 440 es un montón. Bueno, después si no puede ser el Cromwell B también, este vehículo muy versátil, que tiene una gran recarga en 3 segundos. Fíjense que tampoco lo tenemos con... Lo que es la directiva de eh, recarga, que está básicamente recargando unos 3 clavados, bien, con la comidita y con una buena tripu 3 segundos y te pega 135, tiene un DPM también brutal de 2700 por minuto. Eh, está muy bueno la penetración de 145, se te va a quedar un poquito corta a veces en ciertas ocasiones. Pero con la munición APCR vas a poder penetrar casi todo. 202. Tal vez vas a tener que tomarte un poquito más de tiempo para, para apuntar, ¿bien? Porque a veces puede que te trolee un poquito el cañón. Eh, la dispersión no es mala, pero no creo que sean estos 0.32. Yo realmente creo que deben ser unos 0.34, más o menos 0.35. Eh, sí, sí, bastante, bastante más. ¿Ves? Este tiene 0.36, que en realidad son unos 0.38. Algo así. Y el 85M tiene 0.32 reales, creo que, que es lo que dice, básicamente. Y por último tenemos el Type 64. Chicos, cualquiera de estos va a poder elegir el que el que gane. Bien, esto va a ser muy sencillo. Yo lo que les voy a hacer, les voy a hablar con el corazón. hago video, Subo videos prácticamente a diario. Si no, siempre dejo un día más para aquellos que no puedan verlo porque... Siempre que subo videos, es como que, digamos, si subo un video al otro día o en el mismo día, no llegan a verlos si y la cantidad de vistas no es la que me gustaría, por ejemplo. Si yo subo un video hoy y mañana no lo subo, ese video va a tener muchas más vistas, casi el doble que si todos los días subo un video. Obviamente, esas son las estadísticas, digamos, las analytics de YouTube, es así. Eh, entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo que sí hago prácticamente a diario son transmisiones todos los días en el canal de Twitch. Y estamos creciendo un montón en el canal de Twitch. Somos casi unos... 25 a 30 personas, 35 a veces a diario ahí en el canal y está buenísimo, la pasamos muy bien, son muy divertidos los directos, realmente eh, jugamos de todo, ven cómo me caliento, tilteo, puteo un poco a veces al aire porque me caliento conmigo mismo, porque hago malas jugadas o lo que sea, pero la verdad es que la terminamos pasando muy muy bien, entonces por eso quiero incentivarlos a todos ustedes, a la, a la cantidad de gente que sea que podamos meternos en, eh, en el canal de Twitch, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Directamente hoy, que es? Hoy es eh, jueves 16, ¿bien? Hoy por la noche vamos a estar regalando alguno de estos tanques de Tier 6. Te lo vas a tener que ganar, básicamente. Seguramente lo voy a especificar más bien a la noche, pero vamos a hacer, entre la cantidad de gente que haya, vamos a armar dos equipos o tres equipos o cuatro equipos y van a luchar entre sí, Básicamente como hicimos la otra vez cuando ganaron, que sorteamos eh, una semana de cuenta premium. Entonces, la dinámica seguramente va a ser la misma, ¿bien? Vamos a armar equipos y después se van a eliminar entre ellos cuando quede, ué, depende de la cantidad de gente que sean, obviamente, cuando quede cierta cantidad de gente se van a ir enfrentando y se van a ir eliminando entre ustedes donde habrá solamente un ganador. Bien, entonces... Básicamente eso chicos, por eso les pido, si me pueden hacer la gamba, si me pueden hacer el favor, porque acá la gente que ve los videos son entre 400, 500, 600, 700 a veces, 800 inclusive, pero la cantidad de gente que tengo en YouTube, en, perdón, en Twitch es muy poquita, o sea en el sentido de que tengo capaz que 600 que ven un video y somos 25 o 30 nada más en el canal de Twitch. Pásense que está buenísimo, la pasamos re bien, sorteamos cosas, regalamos, eh, hago siempre juego con la cuenta Sheriff un montonazo Tal vez ustedes no lo sepan a esto, pero la cantidad de oro que se gana, la, los chicos que están en los directos ganan mucho oro, man Ganan un montón de oro, ¿por qué? Porque no tienen delay los directos, o sea, estás viendo casi en tiempo real O sea, el delay es el normal de YouTube, perdón, el normal de Internet, que deben ser unos... 6 segundos, 7 segundos, con lo cual yo tiro batalla, vos sacas el mismo tier enfrentado y si me matás en batalla, directamente lo hacemos encima en de Que hay poquita gente, hay muy poca gente como para que tengan la posibilidad de ganar y la gente gana realmente. Harold, una vuelta, uno de los suscriptores se ha llevado, no sé si 1500 de oro, otros chicos 1000, Mr. Jackman se ha llevado 1200 también por ahí. Es que realmente eh, Querti y Scorpion también se ha llevado, es que en una noche en un directo solo te puedes llevar tranquilamente si tenés la suerte de salir varias veces en batalla enfrentado conmigo Podés llevarte entre 500 y 2000 de oro te, te lo firmo te lo garanto te lo garantizo Mira lo que te digo pero necesito que estén en los directos de, de twitch que me apoyen ahí también para darle más duro y si podemos sacar el partner sería una genialidad pero necesito una media de 75 espectadores si yo logro completar esa media de 75 espectadores nos vamos para arriba y empiezo a hacer sorteos más seguidos, regalos más seguidos. Y nos vamos realmente todos para arriba porque, ya te digo, yo juego con la cuenta Sheriff un montón. Y eso a vos que estás del otro lado, que sos jugador de WOT, te puede beneficiar un montón. Porque ganás un montonazo de oro. No tenés que jugar torneo, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Tenés que estar solamente en el directo viendo qué tanque saco yo. Y encima la pasás bien, te divertís y podés ganar un montonazo de oro. No tuviste la suerte hoy, mañana seguramente que va. Es que hago directo, ya te digo, a diario, chabón. Con lo cual vas a tener un montón de chances de ganar un montón de oro. ¿Esto lo hace para qué, Wargaming? Para incentivar a que la gente se sume a los directos, se sume, participe en los canales y eh, tener una comunidad activa, ¿bien? Entonces, bueno, yo también incentivo a eso. Tal vez no lo hago siempre tan, eh, tan público porque no me... Porque no quiero pecar de, de, de hincha, de hincha pelotas, de pesado, de... Uh, qué pesado tenando. Pero realmente hay un montón de gente que me apoyan en, en, en YouTube y me encantaría que me apoyen en Twitch también porque, ya les digo, esta es como una relación más fría y yo soy un chabón mucho más cálido en el sentido de que me gusta interactuar, me gusta conocerte, me gusta saber quién sos, quién está del otro lado, quién se suscribe o quién hace una donación porque a veces viene alguien y te hace una donación de X cantidad de plata que a veces es un montón y no sabes quién es y le decís solamente en un video gracias o arriba en el cosito, che, muchas gracias, pero me gustaría saber quiénes son y realmente ya les digo, no tenés para poner un centavo, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Me ayudas un montón más si eh, me seguís en Twitch, le, da, le das follow en Twitch y, y te sumás a los directos. Ya con eso me, me ayudás un montonazo. Porque el partner de Twitch está buenísimo, tenés un montón de moticones para desbloquear, tenés puntos del canal que acá no tenés en YouTube. Eh, ¿Qué son los puntos del canal? Son diferentes eh, recompensas y cosas divertidas que vas... Digamos, vos por, por ver mi directo, mientras más tiempo vas viendo, más eh, recompensas te va dando Twitch, ¿bien? Entonces... Eh, en base a eso vas ganando puntos. Esos puntos después los podés canjear por obligarme a salir con un tanque de caca, con un tanque de mierda, digamos. Eh, o me podés hacer que salgas solamente con explosivas. O me podés decir, bueno, quiero que, que salgas usando la B corta, que no veas nada. Yo que sé, hay un montón de cosas que están buenísimas. Eh, o te sugiero que salgas con este tanque o hacerme hacer un DAP, yo que sé, cualquier cosa. No sé, nos cagamos de risa, la pasamos re bien. La verdad que, que en los directos. Así que te espero, te espero esta noche, hoy. Jueves 16 a las 20 horas seguramente voy a estar haciéndolo. Eh, va a ser. Va a durar un rato, no, no creo que seamos tan tan eh, tantos tampoco, pero bueno, no sé. Ojalá. Ojalá que por lo menos me encantaría realmente de corazón. Si llegamos a los 75 eh, viewers hoy me, sería. sería. no sé, una locura. Sería la leche, tío. Es más, si, si, si llegamos a 75, te digo que. No solamente sorteamos el type, sino que también eh, la semana de cuenta premium y quedaría ya para más adelante el eh, tanque de tier 7 pero bueno chicos, nada, eso abajo les estoy dejando el link del canal de Twitch, vamos a estar sorteando el Type 64 o el Chrome o el B, o la su en o el 85M, bien o sea, lo van a tener que ganar ustedes ustedes van a tener que enfrentar a ustedes eh, básicamente eso, como les digo Apóyame en Twitch porfa chicos, así conseguimos el partner y eh, sería un golazo Nada, a las 20 horas, hoy, hora de Argentina. Les recuerdo que es hora de Argentina. Vamos a estar en directo en mi canal de Twitch, abajo en la descripción. Muchas gracias por todo. Cuídense y recuerden que si además llegamos a los 75, eh, digan a algún amigo, vénganse con alguno más. Así llegamos más rápido al toque y sorteamos una semana de cuenta premium, chicos. Muchas gracias. Y si pasamos los 100 ya directamente Yo pongo plata de mi bolsillo Y se va a ir, sacamos la cuenta Sheriff Sacamos a pasear la cuenta Sheriff Y que ganen oro, y yo pongo oro Y ya está, hacemos una fiesta de puta madre Gracias por todo, nos vemos hoy a las 20 horas Besos, chau chau